En casa colocamos los residuos en bolsas, cuando se llenan, cerramos bien y la dejamos en el contenedor que está más cerca, para que el servicio de recolección pueda llevarlo. En San Francisco queremos un barrio limpio.